Bueno, hola a todos, gente. Soy Fede y estoy con un video para avisarles que salió el alfa de Aftermatch. Que es, vendría a ser el WarCy nuevo. Que, ¿Qué es esto? Un juego parecido al Dice Z, Es un juego donde. Un MMO estilo Dice Z, Que vendríamos a montar zombies. Y eso te puedes armar y todas esas cosas está muy bueno y bueno lo que tienen que hacer es dirigirse a esta página que se las voy a dejar en la descripción del video tocan descargar juegos se descargan el archivito que es el launcher que no pesa más de 15 megas eh, después ejecutan el launcher y se le va a abrir y les va a pedir que creen un usuario se lo crean y cuando les diga serial tienen que poner esta serial que dice free after match alpha y supuestamente vamos a tener el juego alfa y después nos va a quedar el juego completo, o sea que supuestamente el juego va a ser free to play, pero por las dudas es, siempre es bueno tener el juego antes. Y nada, una vez que lo descarguen, como ven yo lo estoy descargando ya, se va a poder jugar, el servidor ya está online, ya tiene parches que le han ido poniendo a medida que va pasando el tiempo. Y nada gente, cualquier duda... Comenten abajo y si van a jugar, creen, no así jugamos todos juntos, porque es un juego que si te asole te van a hacer mierda. Y nada, nos vemos en el próximo video. chao